Hablar del conflicto en Ucrania en las últimas horas, uno de los representantes de las fuerzas prorrusas, estamos hablando de Edgar Basurín, ha dicho que tienen información de que hay un grupo que está casi de 405 mil personas que estarían ingresando a las filas del ejército ucraniano y que se estarían preparando para la contraofensiva, hablando pues de la situación actual en la línea del de frente. En los territorios controlados por Ucrania las actividades de las Fuerzas Armadas de Ucrania se han intensificado y todos esperan lo que, bueno, vienen esperando hace mucho rato que es la contraofensiva de las AFU en la primavera y en el verano del 2023. La situación es tensa. Es difícil, los combates son duros y aparece esta información de comunicación sobre la presencia de las fuerzas AFU que se han armado en diferentes direcciones. Según Edward Mazurin, tienen información de que hay 35 mil tropas en dirección de Kherson. Se habla de 50.000 a 60.000 en la dirección de Saporoshi. Tienen conocimiento de 40.000 en la dirección del Donetsk, en Abdiska Y de 50.000 que van en dirección a Bakhmut. Y hasta 70.000 eh, cerca de Dnipropetrovsk. Se habla que se está creando una agrupación de las fuerzas ucranianas en la cantidad que hasta el momento llegaría a las 400.000, donde llegan principalmente el equipo militar suministrado por los países de la OTAN. Según los expertos, la dirección principal de la que sería la dirección de Zapurguilla, donde las fuerzas SAFU podrían estar usando gran cantidad de equipo, así como llegar rápidamente al mar de Azov, cortando las rutas de suministro para Kherson, donde allí hay una gran cantidad de la agrupación de las fuerzas del ejército ruso. Se están realizando bombardeos mutuos de artillería de cañones y cohetes en posiciones y áreas de retaguardia. Según Basurín, la aviación se utiliza activamente para destruir las fuerzas enemigas y los depósitos de suministro. También están utilizando activamente las fuerzas rusas en la dirección a Kherson, la aviación y artillería para eliminar lugares donde se concentran las fuerzas AFU. Sin embargo, el golpe principal en la dirección es poco probable debido a la presencia de una barrera de agua natural en forma de embalse en Kurakovsky y en el río Nipier. La situación sigue siendo tensa y... Según los expertos, esperan las acciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania, según Basurín, Hoy continúan las batallas locales en la línea del frente en el Donbass. Principalmente en las direcciones de Abditka, Marinka y Krasnagoroka. Las AFU estarían tratando de contraatacar en varios sectores del frente. Mientras pierden una gran cantidad significativa de mano de obra y de equipo. También hay una lucha de contrabaterías. En la dirección de Badmuth, las fuerzas rusas continúan despejando la ciudad y actualmente controlan alrededor del 85% del territorio. Al mismo tiempo, una oficina de tropas afu en esta dirección es extremadamente improbable según el ejército ruso ya que las tropas que están allí tienen alta preparación para el combate entrenamiento y estrategias se está hablando de las unidades 1 y 2 del cuerpo del ejército mal los colaboradores del pcm Bandmer. en la dirección de Svatovo, krenmenaya se desarrollan batallas locales mientras las tropas rusas avanzan las afu comienzan hacer grupos de reconocimiento con más frecuencia pero los intentos de realizar contraofensivas en esa dirección son extremadamente improbables según los expertos del Ministerio de la Defensa de Rusia. El terreno es difícil con una gran cantidad de bosques que creará dificultad para las Fuerzas Armadas de Ucrania. Eduard Basurín señala a Avia.pro que después de analizar los errores que han cometido se han creado sistemas de defensa de profundidad a lo largo de toda la línea de frente en forma de fosos antitanques, barreras de hormigón en el territorio minado, trincheras ocultas y, dicen desde la República Popular del Donés, que se construyeron búnkeres, fortines y posiciones para la artillería y se preparan tanques. Las medidas están disfrazadas y están en plena preparación para hacerle frente a la contraofensiva ucraniana. Porque de otro lado, el representante de la República Popular de Donetsk, estamos hablando de Denis Puchilín, recientemente estuvo allí en Bakhmut, en Arteomox, y en medio de las declaraciones que ha dado a través de las redes sociales, ha dicho que las fuerzas AFU conducen a sus unidades militares a una picadora de carne. Escuchen ustedes mismos. Oh, Aquí está nuestro Artyomovsk, que está siendo liberado por el grupo militar privado Wagner. El enemigo no tiene piedad ni hacia la ciudad ni hacia los suyos. Son conducidos a una picadora de carnes. El representante de Donetsk allí en Bakhmut ha dicho que las tropas rusas y el grupo militar Wagner, el grupo privado militar Wagner, continúan realizando la limpieza y haciendo avances importantes para la toma total de, del control allí en Bakhmut, afirmando que las fuerzas armadas de Ucrania se han replegado y que todavía persisten en algunos puntos occidentales. Tales, eh, puntos estratégicos de las AFU que repelen los avances eh, de parte del de ejército ruso y del de grupo paramilitar Wagner. Recordemos que hace días el fundador de las TMC Wagner, Yekbeni Prigozin, a través de sus redes sociales mostró el momento en donde izaba la bandera de los Wagner y de Rusia eh, cerca al edificio administrativo allí en Bakhmut. Y desde el Ministerio de la Defensa de Rusia están confirmando los grandes avances que han tenido en las últimas horas para la liberación de Arteomox, según el comunicado que ha emitido el Ministerio de la Defensa en las últimas horas. ¿Qué está pasando en el mundo? Escuchen esta información que creemos nos parece relevante para ustedes amigos y tiene que ver con datos que son nuevos pero que son del de año anterior sobre algunas acciones ejecutadas por pilotos de la Fuerza Aeroespacial de Rusia defendiendo su soberanía en el Mar Negro. Se trataría de un incidente que habría ocurrido en septiembre del año 2022 cuando según este artículo del diario avia.pro dice que un avión de combustible Ruso, por poco derriba a un avión de reconocimiento de Gran Bretaña, cuando hacía vuelos de observación en las zonas del Mar Negro. Según el contexto de esta información, se habla que el documento identificado como Secret Norfolk detalla que precisamente para el periodo en la fecha que comprende del 29 de septiembre al 26 de febrero del 2023 dice que aviones franceses, así como del Reino Unido y de Francia, también expone que vehículos aéreos no tripulados, como el que cayó cerca de Crimea, y que fue derribado por el mismo Departamento de la Defensa del Norte, cuando era vigilado por aviones rusos y cayó en el Mar Negro. Es decir, vehículos aéreos no tripulados estadounidenses, incluidos el RQ-4 Global Hawk. El RQ-170 Sentinel y el MQ-9 Reaper realizaron vuelos de observación sobre el Mar Negro con una tripulación a bordo. Habían varios vuelos de este tipo cada mes, dice esta reseña del diario Militar. El documento detalla la respuesta de Rusia sobre los sobrevuelos de los aviones del norte y de la Alianza. El documento está a disposición de los periodistas de The Washington Post, donde también describe un incidente que tuvo lugar el 29 de septiembre cuando un avión de combate ruso, su-27, disparó un misil muy cerca de un avión de reconocimiento británico RC-135 Riber Join, que realizaba patrulla de rutina en ese momento en el espacio aéreo internacional sobre el Mar Negro. Según el secretario de la defensa británico Ben Wallace, discutió el incidente con el ministro de la defensa ruso Sergei Chuigub y las autoridades rusas dijeron que el misil se disparó por error. El documento dice que un caza ruso supuestamente casi derriba por poco un avión británico frente a la costa de Crimea. Según la publicación, dice que un avión de combate ruso casi derriba un avión de vigilancia británico el año pasado. El incidente fue más significativo de lo que se reveló originalmente y podría llevar directamente al norte y a los aliados de la OTAN a un conflicto directo dice la publicación. El material también señala que los países occidentales continúan brindando asistencia al ejército ucraniano recopilando información sobre la situación actual sin involucrarse en un conflicto directo con Rusia, según el documento, los aviones franceses y británicos estaban realizando vuelos de vigilancia en el lugar sin violar el espacio aéreo ruso lo que subraya el equilibrio que los oficiales militares occidentales están tratando de mantener, dice el comunicado por parte del diario occidental que detalla lo peligroso que puede ser el aumento de los sobrevuelos sobre el Mar Negro y que Rusia está dispuesta a hacer respetar su espacio aéreo con respecto a los sobrevuelos cerca de sus fronteras el último incidente tensó mucho las relaciones entre el norte y el Kremlin, algo que deja una advertencia bastante fuerte por parte de Moscú para la calificando el ingreso del dron MQ9 Reaper cerca de la frontera de Crimea como una violación a su soberanía señalando que esta acción es considerada como una amenaza para su seguridad indicando que el vehículo no tripulado estaba recopilando información y espiando haciendo maniobras eh, para recopilar información del ejército ruso cerca del campo de a la península de Crimea, algo que desde el norte negaron y por el contrario señalaron que el dron estaba realizando patrullajes de acuerdo al derecho internacional y calificando las maniobras de los pilotos rusos como inseguras e irresponsables, mostrando en un video que los casas del Su-35 de las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia vertieron combustible sobre el vehículo aéreo dron M9 Reaper y golpeando una de sus alas, causando el derribo, algo que desde el punto de vista de los expertos no se pudo comprobar por las imágenes presentadas por parte de, del incidente en ese momento, donde en ningún momento se ve el caza impactando con el dron. Y esto llevó incluso a especular un poco de que el incidente llevaría a un conflicto militar entre estas dos naciones, algo que gracias a Dios no pasó a mayores, pero que deja un precedente, según lo advertido al Kremlin, si Occidente o el Norte llegasen nuevamente a realizar maniobras como la que realizó el dron MQ-9 Reaper o llegasen a violar el espacio aéreo como ha venido sucediendo, frecuentemente reaccionarán de manera recíproca para evitar que estos aviones espías o de reconocimiento obtengan información relevante de lo que son los movimientos del ejército ruso en su propio territorio. Aquí está la información más importante de las últimas horas. De otro lado, muchísima atención porque en las últimas horas hay informe por parte del Ministerio de la Defensa de Rusia que dice que las tropas rusas derrotaron 98 unidades de artillería de las Fuerzas Armadas AFU. Esto lo dijo el funcionario militar que funge como el portavoz de la defensa de Rusia el general Igor Konachenkov. Según TAS, la aviación militar y operativa táctica, las tropas de cohetes y de artillería derrotaron a casi 100 unidades de artillería de las Fuerzas Armadas de Ucrania durante el día, dijo el domingo el portavoz del Ministerio de la Defensa ruso, el Teniente General Igor Konashenko. La aviación operacional táctica del ejército, las tropas de misiles y la artillería de grupos, de tropas de fuerzas, de las Fuerzas Armadas Rusas derrotaron a 98 unidades de artillería de las Fuerzas Armadas de Ucrania durante el día, dijo Konashenkov, que agregó que durante el último día los sistemas de defensa aérea rusos interceptaron 10 proyectiles Heimars, Sismers, MLRS y un misil Grom-2 y destruyeron 14 drones de las Fuerzas Armadas de Ucrania. De otro lado, en esta misma línea, el... Teniente General Igor Konashenkov anunció que la Federación ha destruido 100 drones para de Ucrania desde febrero del 2022. Según la información que entrega Sputnik, las Fuerzas Armadas de Rusia han destruido 100 drones turcos Bayraktar pertenecientes a Kiev, informó el Teniente General Andrei Dedmin, comandante de las tropas de defensa antiaérea de Rusia. El alto mando aseguró también que prácticamente no hay diferencias fundamentales en la estrategia para combatir este tipo de armamento en comparación con la que se aplica para contrarrestar aeronaves no tripuladas modernas entre los modelos que enlistaron Demin dice que hay drones estadounidenses como el Global Hawk RQ-4, los Reaper MQ-9 y los turcos Bayraktar. Prueba elocuente de ellos, la destrucción de más de 100 Bayraktar entregados a Ucrania durante el periodo de la operación militar, dijo el funcionario. El Teniente General agregó que las Fuerzas de Defensa Aérea de Moscú recibieron su primer sistema de radar para combatir mini drones en 2022. El 8 de marzo pasado, Drones ucranianos arremetieron con bombas incendiarias la ciudad de Nergodar, cercana a la planta nuclear de Zaporozh. La ofensiva provocó un incendio de 4 hectáreas que se propagó a lo largo del tendido eléctrico que alimenta la ciudad y la estación de bombeo. Días antes de los ataques a Nergodar, el ejército ruso repelió masivos ucranianos con drones sobre Crimea. En aquella ocasión, las fuerzas de la defensa aérea rusa derribaron 15 dispositivos ucranianos en las regiones de Donetsk, Lugansk, Saporosh y Gerson. En agosto del 2022, el Ministerio de la Defensa de Rusia publicó un video que mostró cómo los sistemas de misiles y cañones antiaéreos Panshir S-1 derriban vehículos aéreos no tripulados de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Información, noticias, contexto, todo lo que necesitas saber en Noticias de Última Hora.